Hola, los invito a participar en el reto SUTASH CARO. Mi nombre es Dora Zamudio y hago parte del Club de Creadores de CARO. En esta oportunidad les vamos a enseñar un hermoso topo en la técnica de SUTASH. Bueno, vamos a realizar este hermoso topo. Entonces los materiales son la perla plana, el poste, el cordón de SUTASH, pañolensi, tijera, que la tijera sea recomendada con punta bien finita, una candela y nuestra silicona líquida. Empezamos colocando nuestra perla en el centro del pañolense. Con la silicona vamos a aplicar, no mucha, sino pues más o menos en todo el de la perla. Lo pegamos en el centro, Cogemos el cordón. No cortamos el cordón. El cordón yo aconsejo cortarlo cuando ya lo hemos utilizado. Entonces, con la silicona vamos a aplicar en todo el borde de la piedra. Tratamos de no untarla mucho. Cojo el cordón y el cordón tiene que ser no así, sino como paradito para pegarlo. Y empezamos a pegarlo alrededor. Entonces, aquí daría una vuelta. y esta puntita trato de que nos quede bien planita, mira entonces lo que estoy haciendo es esto entonces es una, dos, tres, cuatro cinco vueltas le voy haciendo una pequeña presión al cordón, es como aquí yo veo que ya la silicona se me, se me ha acabado un poquito donde unté, entonces vuelvo y aplico silicona en todo el bordecito de lo que estoy haciendo y vuelvo y empiezo entonces, aquí ya vamos dos vueltas vamos para la tercera, el cordón siempre tiene que ser para, trato de que el dedo que estoy trabajando no sé un pd de, de silicona para que el cordón no se me vaya a, a untar dando aquí voy a dar la cuarta vuelta entonces mire que yo no tengo necesidad de cortar el cordón una dos tres cuatro vamos para la quinta ¿sí? aquí. Aquí voy a cortar porque aquí es donde empecé si ¿sí, vieron, corto para que me dé las mismas vueltas. Pongo la silicona, le unto un poquito al cordón y trato como el cordón queda como abiertico entonces trato de que con la misma silicona quede como aplanchadita ya le hago esta posición así como digamos dándole una planchadita para que quede todo parejito Entonces aquí ya hice esta parte ahora voy a hacer este rollito tampoco corto me limpio las manos para poder trabajar bien entonces le aplico un toquecito al cordón hago esto así como para que lo que está abierto quede como aplanchadito y lo pueda trabajar mejor y empiezo a darle una vueltica como aquí a la pongo no se ve bien pero ya les muestro entonces para que esto no se vea como tan feito y espelucado por eso le aplico el toquecito de silicona allí y empiezo a darle esta vueltica Esto es esta. Entonces aquí dice 1, 2, 3 y 4. Acá corto. Y vuelvo y hago lo mismo. Toquecito de silicona como en la puntita. Porque como el queda abiertico y para que me pegue. Trato de que quede como hacia abajo. Esto lo hago como para cubrir esto acá. Pero igual nos va a quedar como adorno. y Lo coloco acá. Aplico silicona. Mire que lo hice donde, donde, ter, donde inicié y terminé. Y cuando yo ya tengo esto ya armadito acá, antes de cortar voy a colocar el postecito. Entonces lo voy a colocar acá, donde dice como el moñito, digámoslo así. Ahí voy a colocar el postecito. Le aplico buena silicona y lo coloco allí. Y entonces voy a colocar silicona alrededor, no mucha, y coloco nuestro otro pedacito de paño lenzi. Puedo Podemos utilizar paño lenzi, tela quirúrgica, eh, Pana para manualidad, para que el acabado nos quede bonito. como nos quedó acá, los pelitos de la silicona, los tratamos de limpiar. Ya teniendo esto así, empiezo a cortar bien al borde. Por eso necesitamos una tijera que corte muy bien y que sea puntudita para poder hacer los cortes aquí. Estos cortes de aquí nos queden bien bonitos. Acomodo para que pegue bien, y como nos queda todo esto así, cierto, para eso utilizamos la candela y hago eso. Entonces, lo que ayuda es a quitar esa pelucita, como no quedó silicona. Entonces, yo, mira, trato de hacer el corte muy bien para que no se nos vea.